Solamente he hecho una prueba de ver si dibujo el tilemap. Pero fijaos, yo si dibujo un Timemap, eh, lo dibujo, por ejemplo, en el Backbuffer y luego lo dibujo en la ventana principal, cuando lo dibuje y empiece a dibujar sprites encima, voy a ir borrando el Timemap. Esto es un pequeño problemita de nada. ¿Vale? Entonces, con este pequeño problemita de nada, hay dos posibles soluciones. Y la primera solución es la fácil pero lenta y luego está la solución chunga pero rápida que es lo normal vale siempre suele ser así es todo lo que es molón es chungo vale y lo que y lo que está tirado pues, va lento es así ¿vale? pero en este caso lo que está tirado y va lento es lento en comparativo con lo otro pero no tiene por qué ser tan lento y me explico lo lento es podemos hacer un render parecido al que haríamos en PC. En este caso, decir, vamos en cada fotograma a pintarlo todo otra vez. Si en cada fotograma lo pinto todo, es decir, yo en cada fotograma pinto el tilemap, con eso borro los personajes, lo borro todo, y luego, cuando vaya a pintar mis sprites, como ya he borrado todo y solo está el fondo, pinto los sprites. No tengo que preocuparme de dónde estaban antes y borrarlos, sino solo los pinto encima y ya está sin más. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer que en cada iteración yo pinto el tilemap y encima pinto mis sprites. Y ya está. Sin más. Eso funciona. Va lento, pero funciona. ¿Cuánto de lento? Vamos a comprobarlo. Vamos a ello. Entonces, esto es aquí. ¿Vale? Lo que voy a hacer es en cada iteración ¿Vale? yo tengo aquí la, el render de entidades, yo lo que voy a hacer es renderizar el tilemap, lo primero de todo, luego las entidades y luego cambio la pantalla, pero ahora mi tilemap, para poder renderizarlo, lo voy a tener que renderizar no en C000, sino en lo que yo ahora tenga como backbuffer, lo que yo estoy utilizando como pantalla que no se ve, en el doble buffer, ¿vale? ¿Dónde tengo yo el doble buffer aquí? ¿Dónde está mi doble buffer? ¿Cómo sé? Tengo aquí una variable mágica. Que se dice BackBuffer. ¿Vale? Esta variable BackBuffer, bueno, no es una variable, es una constante. Es esto de aquí. Y este BackBuffer es lo que me permite cambiar este C4 que veis ahí. Que lo estoy cambiando entre C4, C0 para que ponga C400 o C000. Claro, yo lo que quiero es todo este valor entero, el C400 o el C000. Si os fijáis, os acordáis que esto de aquí es LDD y a continuación los dos bytes. ¿no? Si yo tengo punto más 2, estoy apuntando al segundo, que es el byte alto de DE, que es este, que es el de D. ¿vale? Si yo quiero coger los dos, los dos están justo en el byte anterior. ¿vale? O sea, justo. Aquí habrá la instrucción LDDE y a continuación, que si no me equivoco es la 1, ¿no? 0,1. Luego estará C0, C4. O sea, C0. C0, 0, c 4 Y yo quiero coger ese 0, 0, C4. Esto de aquí es la dirección del C4, no del 0,0. ¿Vale? Con lo cual, backbuffer menos 1 es lo que quiero yo coger. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Ahora lo veréis qué es lo que voy a hacer. Yo aquí, en vez de coger C000, lo que voy a coger es lo que hay en backbuffer menos 1. ¿Vale? Cojo directamente esos 16 bits y me los meto en HL y ese es el puntero a la dirección de memoria donde empieza ahora mi backbuffer del doble buffer. Y pinto ahí en el doble buffer, pinto mi tilemap. A continuación pinto las entidades, pero es que ahora al pintar las entidades, si os fijáis, ya no necesito borrarlas, porque como cada vez voy a pintar el fondo, ya no necesito borrar lo que había antes, porque el pintar el fondo lo borra todo, ¿vale? Entonces, no necesito hacer este draw solid box y ahora cuando calcule la dirección de memoria, no necesito guardármela para la siguiente vez porque ya no voy a borrar, solo voy a dibujar. Porque el borrado lo hace el volver a repintar el fondo entero encima con mi función de dibujado de tilemaps. ¿Vale? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Sí? Vamos a ello. Y vamos a ver si funciona. Bueno, si no metemos la pata, render.s145... Backbuffer, que no se llamará así. ¿Será con un subrayado o algo? Sí, eso es. Con un subrayado. Voy a hacer un clean, por si acaso. Aunque no he tocado ninguna cabecera, pero... Para que no tengamos problemitas. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar ahora? Si no explota todo. Le damos el espacio... Y si os fijáis, tengo un personajillo que ahora puedo mover por encima de mi Tilemap. Todavía no tengo colisiones, no tengo nada de eso, pero ya me muevo por encima de mi Tilemap. Tampoco lo he hecho con transparencias el personaje, por lo tanto se le ve el fondo. Que en realidad podríamos optar en este juego directamente por ponerle el fondo del color azul claro y moverlo solo por la zona azul clara. Sería una opción viable para hacerlo rápido. Y veis, no es muy rápido, ¿no? Bueno. Tengamos en cuenta además que yo en el main, que es lo que voy a cambiar ahora, en el main había puesto un retardo. Si quito este retardo de aquí, que estaba, estoy haciendo un retardo de dos way to be ¿vale? Y estoy repintando todo el fondo, ¿vale? Así que voy a hacer así y vamos a ver. Si ahora, si no le pongo retardo, vamos a ver a qué velocidad va pintando todo el fondo. Bueno, pues no está tan mal, ¿no? Quiero decir, no es tan lento. Va a una velocidad relativamente muy razonable, como veis. ¿Vale? O sea, estaré sacando unos 20... entre 20 y 24 fotogramas, quizá. Más o menos, con una sola entidad, ¿es cierto? ¿Vale? O sea, si... Sí, bueno, sí, en mid la verdad es que no vais a apreciar mucho la, la velocidad ¿vale? se notará quizá la diferencia con el anterior, pero no mucho ¿vale? ahora mismo, como digo está yendo como a unos 20 24 fotogramas por segundo, más o menos, y estoy repintándolo todo, sin más lo de repintarlo todo ya, ya, ya que estamos acostumbrados a optimizar, solo pensar en eso duele es como... Uff, ¿vale? O sea, ¿qué, qué ¡animal! Eso no se hace. Pero en realidad tiene una ventaja. Y la ventaja la vais a ver ahora. Porque, fijaos que el tilemap, tal como está ahora, yo lo estoy dibujando, ¿vale? Y lo dibujo aquí, pasándole esto. Pero, si yo quiero que se vea otra parte del tilemap, ¿qué tengo que hacer? o sea Recordad que mi tilemap tiene... 48 de largo y estoy pintando los 16 primeros. Estoy pintando una ventana en mi tilemap, si lo ve este de aquí, estoy pintando de aquí para allá. Toda esta parte de aquí no la estoy pintando, estoy pintando de aquí para allá. Si quiero que se vea esta segunda parte, ¿qué tendría yo que hacer? Si quiero que se vea a partir del 16, por ejemplo... Pues estoy pintando aquí los 16 primeros tiles y luego los 16 primeros de abajo, luego los 16. Si quiero que se vea del 16 al 31, ¿qué? ¿cómo se lo digo a DrawTileMap? No está claro. Ah, pues vamos a verlo. Fijaos. Esto funciona de la siguiente manera. A ver si lo... Voy a apartar un poquito para que se vea. Cuando yo le doy a dibujar los datos que le doy al Draw TileMap son dos. Dónde quiero dibujar. Memoria de vídeo. Eso no afecta a esto. Memoria de vídeo. Quiero pintar en C000. Y a continuación le digo puntero al TileMap. El puntero al TileMap lo que está es apuntando aquí a este primer tile de aquí. Y eso significa que él para dibujar va a empezar a leer este byte. Y lo va a dibujar en C000. Luego leerá el siguiente y lo dibujará en C004. Luego el siguiente en C008. Y así dibujará hasta que llegue aquí. Cuando llegue aquí, habrá dibujado una línea entera de la vista. Al terminar una línea de la vista, tiene que saltar de línea, con lo cual este ya no lo dibuja. Salta a este. Para dibujar la siguiente fila de la vista. Y entonces repetirá lo mismo en la línea de abajo. Irá dibujando fila a fila porque ha empezado en este. Pero si yo en vez de empezar en este, empiezo en el segundo, ¿qué pasa si empiezo en el segundo? Que va a dibujar 16, cogiendo uno más, pero no pintando este. Y si empiezo en el tercero, pintará 16, cogiendo dos más de allí, pero sin pintar los dos de aquí. Porque él empieza en donde yo le doy el puntero al tilemap. Ese es el primero que coge. Y a partir de ahí, 16. Cuando ha terminado 16, a la siguiente fila. Así es que si yo le digo tilemap más 1, voy a dibujar la vista desplazada 1. Lo vais a ver. Yo pongo tilemap más 1. Simplemente empieza en el siguiente byte. Y el siguiente byte es saltarte este byte te saltas este, vas a este byte, ¿vale? Porque aquí recordemos que este byte era un 10, y esto es otro 10, pero da igual, empiezo en este segundo byte, entonces leerá 16 bytes para la primera fila, bajará a la segunda, y leerá 16 bytes, pero como al bajar baja el ancho, el ancho desde el byte 15 cae aquí, el ancho desde el byte 16 cae aquí, lo vais a ver estáis siguiendo, se entiende esto y se entiende a dónde voy ahora mismo puedo dibujar vistas, ¿os fijáis la vista? ahora estoy empezando en el segundo he desplazado la vista un tile a la derecha justo uno ¿vale? y ahora lo que voy a hacer si eso es a esto Voy a meterle una variable, quizá, ¿vale? Podemos ponerla aquí mismo, que cuando compruebe esto, a lo bruto, además, va a ser súper bruto. Esto no se lo digáis a nadie, ¿eh? Entonces lo hago yo porque, porque soy el profe, pero no se lo digáis a nadie. Vale, vamos a poner aquí una variable. Así la, la llamo para que quede claro, vista bruta vale cero al empezar entonces cuando pulse yo hacia la derecha voy a leer vista bruta voy a hacer un ink y la voy a escribir vale simplemente para incrementarla cuando yo pulse la tecla de la derecha y ahora está vista bruta ah sí ink gracias muy bien ¿Vale? entonces esta vista bruta que ahora es global yo ahora lo que me vengo al render y como esto es muy a lo bruto pues pongo un global vista bruta sin más vale y entonces ahora a este tilemap de aquí le voy a sumar lo que valga vista bruta y veréis lo que va a pasar que además no me voy a molestar en hacer la suma sumándole a d ...porque total no me voy a pasar. A, -L -D E, A, ¿vale? Estoy sumándole a E lo que vale vista bruta. ¿De acuerdo? Y no me molesto en lo otro porque no voy a hacer 255... ...no, no voy a conseguir pasarme tanto el, el backbuffer como el otro. Bueno, un momento. Ojo, estoy haciendo un, un razonamiento tonto... ...porque eso sería si se lo sumo a HL... Pero de no tengo ni idea de dónde cae, no sé, no sé dónde está el tilemap. ¿Vale? De hecho, voy a comprobarlo. Tilemap 41D0. Mmm, pues igual si sí me paso. Vale, voy a hacer las cosas bien entonces. Muy mal, muy mal. Vale, en fin. Eh, vale, Hace, añadimos con carry. En D y restamos E y LD, D, A. Ya está. Sumado. Esto de aquí, si no sabéis lo que hace, os lo dejo como ejercicio. Pero esto es sumarle A a D, ¿vale? Sin más. ¿vale? Un poco más optimizado de lo normal, pero sumarle A a D si queréis, cpctrera tiene una macro podríais haber puesto ADA y lo hace como macro, pero hace esto ¿vale? bien, ¿qué va a pasar ahora? que alguien me lo diga con esto, ¿qué es lo que estoy pretendiendo conseguir? ¿quién me lo dice? si es que queda alguien vivo porque yo mmm, veo pocas cámaras y veo pocas contestaciones, así que quedáis pocos vivos al moverte a la derecha, desplazas la vista del tilemap. Correcto, eso tiene un nombre técnico. Tiene un nombre técnico. No, no se va a mover con el personaje, va, va a causar un efecto extraño, ya os lo digo. ¿eh? Es scroll, sí, efectivamente es scroll. Pero el efecto es extraño porque el personaje se va a mover y la vista también. Y va a hacer una cosa rara, ¿vale? Pero lo que quiero solamente es que veáis que puedo hacer scroll. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué pasa ahora cuando le dé yo a la derecha. ¿Os fijáis? Puedo mover el tilemap a la derecha. A la izquierda no lo he hecho, porque no he, no, he, no he implementado la tecla de la izquierda. Pero bueno, como veis, puedo ir mostrando... Claro, es que el personaje se mueve en la pantalla, no en la vista. ¿vale? Y la vista se mueve también, se mueven las dos cosas. entonces No, no estoy sincronizando el movimiento de una cosa con la otra que en realidad ya tendría que hacer una cosa distinta. Ya tendría que tener el personaje en coordenadas del mundo y convertirlas a esa coordenada de pantalla cuando lo vaya a dibujar. ¿Vale? Pero eso es otra cosa aparte. Solamente era para que veáis lo fácil que es hacer un scroll de esta forma. Facilísimo. O sea, solamente es, tengo que pintar un tile más a la derecha para pintar el scroll a la derecha. Y ya está, porque lo estoy repintando todas las veces. Esto es más lento que hacerlo por hardware, es más lento que solamente redibujar lo que cambia, pero para muchos juegos puede ser más que suficiente porque fijaos que la, la bueno no lo estáis viendo los que estáis en el meet evidentemente cuando lo veáis en el vídeo lo vais a ver bien que la velocidad a la que esto va ahora mismo en torno a eso 24 23 22 fotogramas cuando metamos más, eh, más sprites y demás podamos tener 16 fotogramas a 16 fotogramas se puede jugar bastante bien. Hay muchos juegos de Amsterdam que van a 16. Bueno, el Gauntlet, sin ir más lejos, es uno de los que va a 16 fotogramas y medio estables y se juega súper bien. Entonces, esto es una opción porque además nos va a quitar de un plumazo todos los problemas de la coherencia temporal que tenemos cuando tenemos que ir borrando lo que antes hemos dejado en el camino. Entonces, es una opción posible a considerar. ¿Vale? algunos podéis querer considerarla, tanto para hacer scroll como sin scroll, quiero decir, sin scroll podéis hacer el repintado o no, porque además sin scroll es más fácil solo repintar lo que cambia, pero podéis hacer ambas cosas, como veis. Vale, cuando eh, tengáis que elegir, si vais a hacer una vista con scroll, como lo que he hecho yo ahora, es mejor tener el mapa como lo tengo yo entero, para poder simplemente ir desplazando, si lo que queréis es no scroll, sino que cuando voy, llego al borde de una pantalla, paso a la siguiente pantalla, es mejor tener las pantallas por separado, porque las pantallas por separado se pueden comprimir y tener comprimidas en memoria, y cuando vayamos a mostrar una pantalla, descomprimir esa y mostrarla, y entonces tener todas las demás comprimidas. Eso permite ahorrar espacio. Con esto podríamos hacer scroll y tener niveles y comprimir los niveles, y ir descomprimiendo un nivel solo y cosas de ese estilo. También se pueden hacer otras alternativas, pero bueno, dentro de lo relativamente fácil. Vale, esto por la parte de dibujar, ¿vale? Voy a quitarlo de la vista bruta, que es muy bruta. Pero, como veis, para hacer una prueba rápida, esto sirve. Una pruebecilla. Ahora viene donde lo matan, ahora bien, lo chungo. Hasta ahora hemos hecho, esto es lo fácil. Esto ha estado tirado hasta ahora. Ahora bien, lo difícil y es... ¿Cómo narices hacemos que nos podamos posar encima de las plataformas? Porque la gracia está en que si tocamos una plataforma, colisionemos con ella. Esta es la gracia mágica. Entonces Vamos a hacer un sistema de colisión con las plataformas, relativamente sencillo y rápido,